El primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial Duarte declaró no culpable a Camilo Hernández, acusado de la muerte de un hombre en el Distrito Municipal de Cenoví. Hernández está acusado de provocarle la muerte a Marcelo Mendoza Luna, de 45 años de edad, quien fue encontrado electrocutado el día 1 de octubre del año 2017. El día de hoy se debatieron...